La salud de Mirta, nos metemos en la salud Acaba de Mirta. Acaba de abandonar la clínica donde ayer le colocaron. Qué bien. Sí, Qué exactamente, bien. bien. Le colocaron el marcapaso a la señora Mirta Legrand. Sí. Dijo que se siente muy bien, que los médicos obviamente le dijeron señora guarde reposo. Pero lo cierto Calma. es que después de la intervención de ayer a las 7 de la tarde, se quedó a dormir por una cuestión obvia ahí en el sanatorio y hoy hace un ratito nada más, comunicado de por medio del de, de Day. Mirta se fue a su casa. Ya habló? habló. A ver, te escuchemos. más tranquila esto, Mirta. Claro, claro, sí, sí, más contenta. ¿Y los médicos qué le han dicho ahora algún cuidado en especial? No, no, que no puedo mover mucho este brazo Ajá. izquierdo. Pero nada más, nada más puedo caminar. ...y hacer mi vida habitual. Se la ve bien, sonriente, sí, sí. está tranquila. Sí, la verdad, un tratamiento maravilloso. Me han tratado. qué planes tiene ahora en más? No, ¿Qué no, va no, a hacer no, ahora? No, voy a descansar unos días. Mirta, ¿ahora es reposo? ¿Cómo, cómo, sí, ¿cómo sí, sigue los próximos días? un próximo reposo, día? un reposo. Me vienen a ver a casa los médicos. Pero todo bien, chicos. ¿A qué hora se despertó, Mirta? A las seis. ¿Descansó bien, no? Sí, sí, todo bien, chicos, un éxito. Vuelve a la sí, tele. Muchas el No, ahora no, pero ahora no. Este brazo Ajá. izquierdo, pero nada más, nada más. Puedo caminar... Y hacer mi vida habitual. Se la ve bien, sonriente, sí, sí, sí. está tranquila. Sí, la verdad, un, un tratamiento maravilloso. Me han tratado. ¿Y ¿Qué planes tiene de ahora en más? No, ¿Qué no, va a hacer no, no, ahora? No, ahora voy a descansar unos días. Ahora reposo, como, como. Ahí está. Besos a la señora. Déjela descansar. Impecable. Bienvenido, ¿no? doctor. Sí, bien. Eh, Cirujano Cardiovascular, Rodrigo Salemi. Sí. Gracias por, por acompañarnos. Favor. Bueno, ¿te trajiste el, el, el aparatito o algo similar? El aparatito, no, no es el que tiene ella. No, no, no, obviamente, claro. ¿no? Pero es similar, pero bueno, modelo esto, más grande. A ver, claro, esto es lo el, el marcapaso, esto es lo que se implanta justamente para. Evitar que el corazón sí. lata de una manera más lenta que lo que debería latir normalmente. ¿Hoy cuánto tiempo de reposo debería hacer Mirta? No, ella ya de hecho puede caminar. A ver, la, la claro. única limitación que tiene, porque para colocar esto, se hace como un bolsillito acá en la zona de, de, por debajo de la clavícula izquierda, entonces le va a costar mover el brazo. Pero el ya izquierda. puede moverse sin ningún problema. O sea que si ella, póngale doctor, de acá 15 a 20 días, formaliza el contrato que sea para volver a la tele y ya está en condiciones físicas de hacerlo. Sí, totalmente, ya estaría Bien. de alta. De hecho, el marcapaso ya está funcionando. Se coloca, ah, se ya. programa, se controla y lo más probable es que se haya quedado durante toda la noche en el sanatorio para tener un control de cómo está funcionando el marcapaso. Recordemos que... a ver eh, teniendo en cuenta que es una persona de 96 años hay que tener mucho cuidado uh -huh. o sea el corazón no funciona de la misma manera que por ahí funciona de una persona de 40 o de 60. ¿Y, ¿y qué es tener cuidado? ¿qué, qué cosas hay que nada, ver, ver realmente esto cómo está funcionando y cuál es la, cuál es bueno. eh, cuál es la aceptación que está teniendo el corazón de ella a la intensidad que tienen las descargas eléctricas porque esto lo que hace es te emite descargas eléctricas eh, en el corazón para Solo. mantener el Solo. pero no lo fatiga más Solo. No, no, no, no, no, no, oh. porque a, recuerden que el año pasado nosotros contábamos que ella tuvo una intervención donde le pusieron un stent. Sí. Lo más probable es que en esa intervención se hayan cortado algunos cablecitos que conducen la electricidad en el corazón y esto lo está suplantando. Ajá. ¿Y ¿eh? ¿Cuánto primero, ¿cuánto tiempo ella tiene que tener casi inmovilizado, como ella contaba eh, en la parte izquierda, el brazo izquierdo? ¿Y cuándo se recalibra exactamente el marcapaso para que funcione personalizado? Mira, las tecnologías hoy en día permiten que ya el cardiólogo de ella lo esté controlando. Porque hoy en día se hace vía remota. Vos en, tu, en la computadora, en el consultorio, podés estar controlando el, cómo... En una computadora sí, puede claro, estar en este momento viendo cómo viendo le funciona. A... Exactamente, vos me podés me tener remota. un paciente en Ushuaia y estar acá y estar Qué controlando vale. cómo está el ritmo justamente Qué del vale. corazón en ese momento y las necesidades del marcapaso, eso lo es digo, lo que permite un marcapaso de última tecnología esta, esta linda noticia que le mandamos un beso la queremos mucho a la señora y nos alegramos que ya esté en su casa que que que, descanse, que se ponga bárbara y que venga a la tele cuanto antes que ¿Sí? es América <risa> Mejores pero bueno, eh, para cerrar este tema no la concientización de hacerse los controles cada cuánto es lo ideal a ver, lo ideal es una vez por año Bien. visitar al cardiólogo y obviamente si hay algún factor de riesgo el mismo cardiólogo te va a personalizar las consultas. Eso depende de cada uno. Muchas gracias, doctor. Por favor.